A la casa del Señor. La misa de hoy será celebrada por la intención de los siguientes difuntos: María Estela Abreu, primer año de partida, Carlos y Félix Morel, Ana Gisela Abreu, en su primer año de partida, Mari Corniela, Lucas Ferreira Minaño, Luis Antonio. Olivo Peña Reinaldo Mateo Moreto Roberto Caraballo Ramírez Ana Bautista su octavo año de fallecido Carlos Perayón Ana Melina Rodríguez Cláudio Rodríguez Acción de gracias a ese sacramentado por favores recibidos También por todas las almas del purgatorio Acción de gracias al Sagrado Corazón de Jesús, por la salud de Santiago Polaro, por la salud de Romulo Yuyá, por el alma de Arsenio Martínez. Hermanos y hermanas, hoy, decimocuarto domingo del tiempo ordinario, iniciamos este mes de julio. Dedicado a los padres dominicanos, la Iglesia nos invita a vivir el valor de la equidad con el lema Trate a todos con equidad De esta manera, seguiremos dando paso para poder vivir el Reino de Dios Y mantener en nosotros una constante conversión personal la lectura de hoy nos lleva a reflexionar sobre la misión recibida por el profeta Ezequiel, quien fue enviado por Dios a denunciar los males de su pueblo, sin importar el rechazo que pudiera recibir. Asimismo también Jesús fue recibido con escepticismo y cierta desconfianza en su propio pueblo, donde no hizo ningún milagro. Por la falta de fe de sus habitantes, y porque no entendían su misión de instaurar el reino de Dios. Y Pablo, por su parte, siente en su propio ser una garantía al plan de Dios. No obstante, nos, quedamos, nos queda una buena lección. A pesar del rechazo a Ezequiel, por un lado y el mismo Jesús, por el otro... Ambos fueron fieles a su misión. Contamos con la gracia de Dios que nos fortalece. También hoy en la familia los padres y madres están llamados a realizar con equidad su misión de guías de sus hijos, aunque encuentren en ellos rebeldías y rechazos. Igualmente, todos los discípulos misioneros de Jesús. Puestos de pie para recibir a quien preside esta celebración. Tened con alegría, Señor, cantando viene con alegría, Señor, los que caminan por vida, Señor, sembrando tu paz y amor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor, vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que hay que no alcanza caminos de amor y de amistad viene con alegría Señor cantando viene con alegría Señor los que caminan por la vida Señor sembrando tu paz y amor los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Nos hemos reunido en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Muy buenos días a todos, todos. Hemos querido que en la casa del Señor, no con otro objetivo que no sea alabar y la su eso, sí. no con otro objetivo que no sea venir a presentarnos ante Él para nutrirnos de su cuerpo y de su sangre. Y eso nos hace felices, nos hace cristianos y nos hace diferente. Por consiguiente, antes de celebrar estos sagrado misterio, lo ponemos en la mano de Dios y juntos en un momento de oración pedimos perdón por nuestras faltas y debilidades.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 Ten piedad De nosotros ten piedad ¿no? Señor Ten piedad De nosotros ten piedad Cristo ten piedad De nosotros ten piedad Cristo ten piedad De nosotros ten piedad, Cristo, ten piedad Ten piedad de nosotros, ten piedad Señor en el cielo, y en la tierra pasa a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasa a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos. Dios rey celestial, Dios Padre todopoderoso, gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasa a los hombres que ama el Señor, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo de Dios. Quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasa a los hombres que aman al Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasa a los hombres que ama el Señor, porque solo tú eres santo. Solo tu Señor, solo tu Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria, gloria de Dios Padre. Ah, amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra pasa los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra pasa a los hombres que ama el Señor. Oremos, Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado nos haga disfrutar del gozo que no tiene fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En la primera lectura tomada del profeta Ezequiel, a quien Dios envió para anunciar su mensaje a un pueblo rebelde. Así los padres y todos los misioneros estamos llamados a ser mensajeros del Señor ante sus hijos y ante la gente. Sean estos rebeldes u obedientes. Escuchemos. En aquellos días... El Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera en pie, y oí una voz que decía, Hijo de hombre, no te envío a los israelitas a un pueblo reverde que, se, que este. se hace sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les comuniques mis palabras. Y ellos, y ellos te escuchen o no, porque son una raza rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Ten piedad de nosotros, ten piedad. En ti, Señor, que habitas en lo alto, fijos los ojos tengo, como fijan sus ojos en las manos de su Señor los siervos. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Así como la esclava es su Señora, tiene fijos los ojos, fijos en el Señor están los nuestros, hasta que Dios se apiade de nosotros. Ten piedad de nosotros, ten piedad, porque estamos, Señor, hartos de injurias, saturados estamos de desprecios, de insolencias y burlas. Ten piedad de nosotros, ten piedad. En la segunda lectura, Pablo, seducido por Cristo, Tuvo que luchar con la rebeldía de su propia carne para ser fiel. Pero la gracia del Señor nunca le faltó. Lo mismo nos pasa a nosotros. Pero del mismo modo que el apóstol, podremos vencer con la gracia de Dios que nunca nos fallará. Escuchemos la segunda lectura. Me glorío de mis debilidades para que se manifieste en mí el poder de Cristo. De la carta del apóstol San Pablo a los corintios. Hermanos, para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás que me abofetea para humillarme. Tres veces le he pedido al Señor que me libre de esto, pero Él me ha respondido, «Te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad». Así pues, de buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades, para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, de los insultos, de las necesidades, de las persecuciones, de las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy más débil, soy más fuerte. Palabra de Dios. Como a Jesús, muchas veces nos extrañará la falta de fe de nuestra propia familia y de nuestro pueblo. Pero. Lo importante es seguir adelante y continuar la misión como Él lo hizo. Puestos de pie para la proclamación del Santo Amén. Aleluya, aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga Y la multitud lo escuchaba, se preguntaba con asombro ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? No viven aquí entre nosotros sus hermanas y estaban muy desconcertados. Pero Jesús le dijo, todos honran a un profeta menos lo de su tierra, sus parientes y también lo de sus casas. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos y estaban extrañados de la incredibilidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar a los pueblos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Muy bien. Luego de haber, retor Luego de haber retornado... Eh, a la capilla ¿verdad? luego de haber eh, un tiempo donde habíamos facilitado la capilla a nuestro policlínico, hospital, vecino para que realizaran actividades de salud muy importantes me viene a la memoria dos grandes hombres de la historia uno es Antonio de Melo y otro es gran santo San Vicente de Paúl. Anthony de Melo decía en uno de sus escritos, a pesar de que su literatura no fue muy abrazada, ¿verdad? Pero él decía, dejar a Dios ser Dios, decía Antony de Melo. Y ese dejar a Dios ser Dios nos pone a nosotros hoy a reflexionar, Dios se hace, Dios se hace presente, cuando los cristianos nos disponemos a ayudar, no cuando nos encerramos, no cuando nos creemos único y exclusivo. Esta capilla que está aquí no se hizo solamente para celebrar misa. Ninguna iglesia solamente se hizo para eso. Se hizo para servir. Y el servicio se hace de múltiple manera. Y mirando un poco qué podíamos nosotros eh, ¿Qué servicio podíamos prestar a la sociedad, al mundo entero que esta pandemia ha acogido? No era de otra que cuando el director de aquí habló conmigo para que le prestara la capilla para vacunar o hacer pruebas. Inmediatamente yo no dudé en decir que sí. Porque Jesucristo no le tuvo miedo a las enfermedades. Jesucristo se cuidaba como debemos cuidarlo nosotros pero abrazaba a los leprosos, curaba a los leprosos, estaba con los mendigos, estaba inclusive con enfermedades contagiosas y Jesucristo también supo acompañar, también supo acoger, también supo eh, entender las necesidades de los tiempos y nosotros estamos también para entender las necesidades de los tiempos y para colaborar con lo que se nos pida. Tenemos una pastoral muy amplia, tenemos una pastoral muy diversa y la iglesia también tiene que acogerla. En muchos lugares de la República Dominicana se prestaron los templos para eso y todavía lo están haciendo. Creo que San Matías, no sé si sigue vacunando todavía allí pero otros lugares también, en Puerto Rico comunicándome con hermanos que tengo allí, pues también dijeron, claro, tenemos capilla, que le hemos convertido en el centro de vacunación y centro de prueba de COVID, y qué bien, y qué bonito que podamos eh, colaborar y aportar con eso. Yo no creo que el Señor esté molesto con nosotros, no lo creo. Dejar a Dios ser Dios. Es ¿Eh? ser un auténtico cristiano que Dios se realiza en cada obra de caridad, en cada momento, en cada acontecimiento, en cada servicio que prestemos. Eso es dejar a Dios ser Dios. No podemos secuestrar a Dios solamente en nuestro capricho o en lo que nosotros queremos llevarlo no nos podemos inventar un Dios a nuestro modo no nos podemos inventar un Dios a nuestro antojo el Dios es un Dios de servicio el Dios es un Dios de entrega que se situó al margen de la sociedad aristócrata y grande de la época para confundirse con un pueblo necesitado inclusive con un pueblo de leproso con un pueblo de ciego con un pueblo de paralítico con un pueblo de enfermos allí estuvo Jesús en ese medio eso no, eso no quiere decir que no nos cuidemos eso no quiere decir que no mantengamos la distancia, que no usemos la mascarilla, obvio que sí, que no usemos gel, obvio que sí, que si sabemos que alguien está contagiado, mantener la distancia, obvio que sí. Pero el servicio no se puede frenar nunca. Y San Vicente de Paul decía, dejar a Dios por Dios. ¿Y qué quiere decirnos San Vicente cuando decía, dejar a Dios por Dios? Justo eso. Si yo estoy prestando un servicio aquí y me necesitan en otro lado yo tengo que ir a donde me necesiten. por eso la vida del sacerdocio la vida es una vida misionera, por eso la vida de los cristianos es una vida de servicio por eso Juan Pablo eh, el Papa Francisco decía es que debemos ser pastores pero con olor a oveja, o sea con olor a pueblo, con olor a servicio con olor a entrega Y entonces San Vicente nos decía pero dejar a Dios por Dios es que si sí, un hermano de nosotros necesita algo y yo estoy en, un, en una reunión o yo estoy trabajando en algo y yo tengo que salir a servir a ese hermano. Yo no estoy prácticamente eh, negándome a Dios, yo estoy también colaborando con el servicio de Dios en otro lado. Pero también dejar a Dios por Dios es lo que en un momento determinado la capilla se tuvo que facilitar para curar enfermos, para detectar pruebas que podían ser peligrosas hasta para nosotros mismos. Y se facilitó. Eso es dejar a Dios por Dios. Eso es dejar a Dios por Dios. ¿Por qué? Porque está bien, no estuvimos la misa aquí, pero la tuvimos allá abajo en la parroquia. No se dejó de celebrar misa en la parroquia. Nuestra Señora de la Paz no se dejó de celebrar siempre estuvimos celebrando allí, la capilla pertenece a la parroquia ahora, gracias a Dios, volvimos y retomamos otra vez nuestra capilla estamos celebrando otra vez aquí, alegre, contento, feliz de que volvimos otra vez a celebrar la Santa Misa como manda los mandamientos de la iglesia y como nos pide también nuestra fe cristiana Estamos contentos de haber prestado un servicio a la sociedad. Ahora volvemos otra vez a alimentar nuestra espiritualidad. A crecer nuevamente en, en lo que hacíamos y en lo que realizábamos. Fíjense que el Evangelio de hoy dice algo muy importante que cae en esto. El Evangelio dice que Jesús no pudo hacer allí muchos milagros ¿verdad? En su pueblo. Porque la gente, en vez de alegrarse porque llegó Jesús, en vez de sentirse feliz... ¿Qué hicieron? Comenzaron a criticar, pero no es este fulano, pero este no sé qué. Y comenzaron a buscar en la quinta pata al gato. Y Jesús allí no hizo mucho milagro por eso, porque la gente en vez de acogerlo, el mensaje comenzó a rechazar el mensaje. Entonces, el mensaje de Dios se puede dar de múltiple manera, de múltiples formas y hay que acogerlo. Y hay que abrazarlo, y hay que sentirse contento, y hay que sentirse feliz. Hoy el Evangelio nos invita a eso, a que no rechacemos el mensaje de Dios. Pero que tampoco nos cerremos al servicio, pero que mucho menos nos encerremos a la entrega. Más bien, vivamos siempre como cristiano abierto a mirar todas las posibilidades de ayuda que podamos dar. Y más en este tiempo de pandemia. El Evangelio nos lo aclara muy bien. Jesús no hizo allí mucho milagro porque en vez de sentirse feliz y contento con la llegada, los rechazaron, comenzaron a hacer crítica innecesaria, comenzaron a hacer crítica que no iba acorde al momento. Entonces también nosotros cuando sintamos eso en nuestro corazón, vamos a orar, vamos a presentarle al Señor esa necesidad y vamos a sentirnos contentos por cada obra de caridad que podamos hacer en el bien común, en el bien de la sociedad. Somos Misionero, somos cristianos para el mundo en el que estamos insertos. Y allí tenemos que dejar nuestra oración, nuestra fe y nuestra entrega a todos los necesitados. Que así sea. Nos ponemos de pie y presentamos al Señor nuestra súplica por medio de nuestra fe diciendo, Creo en Dios, todo creador del Señor y Dios.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 Y está sentada a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde, desde, desde aquí a buscar a de los y muertos, muertos. Creo, creo en, en el Espíritu, Espíritu Santo, Santo, la Santa Iglesia Católica, Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la, la vida eterna. Amén. Presentemos ahora al Señor nuestras súplicas y deseos. Por el Papa Francisco Jesús intenciones, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y todo el pueblo de Dios. Para que luces la Palabra de Dios y nos pongan caso o no nos pongan caso, roguemos al Señor. Te rogamos. Por los gobiernos de las naciones, especialmente de nuestro país, para que escuchando la voz del Señor a través de sus profetas, Promueva una verdadera equidad en lo social, político, económico, protegiendo especialmente a los más pobres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las víctimas de la pandemia, los enfermos y los que han perdido sus trabajos, para que mantengan viva su fe y vean realizar en ellos el milagro de Jesús para sus vidas, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por todos nosotros aquí reunidos, para que acobamos y vivamos el reino de Dios que nos anuncian los profetas, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por todas las familias, para que desde ellas se fomente la vivencia de la equidad y vivamos en permanente conversión, roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Mi alma Es mi cuerpo Y mi razón El esfuerzo De mi caminar Esto que te doy Mi vida Es Señor Es mi amor También es mi es mi canto y mi oración hermana, vamos a orar para que este sacrificio que es mío y que también es de ustedes, les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso la oración que te presentamos Señor nos purifique y nos haga participar en el día de la vida del reino de los cielos, por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú no las enviaste para que hecho hombre por obra y gracia del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen,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 This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 Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudado por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Señor Jesucristo, que dijiste a tus discípulos la paz les dejo, mi paz les doy no tengas en cuenta nuestro pecado sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad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 La enfermedad tiene mucha fuerza Y la soledad ya tocó mi puerta Siento que estoy solo, que todos se han ido Ya no puedo más con esta tormenta Pero estoy confiado porque tengo fe Fe que me acompaña con la que venceré La fe de María, la fe de Abraham La que me levanta y me hace gritar y cantar que tú eres más fuerte que, que mi enfermedad mucho más fuerte Y aunque no hayan salidas Aunque me duela la vida Tú eres más fuerte Tú eres más fuerte Que mi enfermedad Mucho más fuerte En las tempestades Y en mi soledad Tú eres más fuerte pero estoy confiado porque tengo fe Fe que me acompaña con la que venceré La fe que me ayuda para conquistar Para mil barreras poder derribar Y cantar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 es que tú eres más fuerte Que cualquier problema, mucho más fuerte En las tempestades y en mi soledad, tú eres más fuerte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 de Cristo, santificame, cuerpo de Cristo, sálvame, santificame, María Estela Abreu, un año de partida a la Casa del Padre, Carlos Félix Morel, Ana Grisel, Mari Corniel, Luca Ferreiras, Luis Antonio Olivo, Reinaldo Mateo, Ana Rodríguez, Ramón Rosarios, y en acción de gracia a Jesús sacramentado, por favor recibidos. recibido y a la santísima alma del purgatorio para que el Señor la coloque en el número de sus elegidos. Vamos ahora a tener a los muchachos, los muchachos que están acostumbrados a colaborar como el seminario, yo estoy aquí, se me acercan, ¿eh? que ellos también están allá en la parroquia esperando, eso para resolver ciertas cosas. Ey eh, Seguimos orando por Dona Hermana eh, Gertrudis y su esposa y su hijo, y están contagiados del COVID, están en su casa, y también seguimos orando por Doña Digna. Está tan lenta la pobre esa recuperación, para que el Señor siga sanando y dándole la fuerza y la valentía. Doña Digna es una mujer que ha trabajado todo el tiempo en este camino. Y es una mujer luchadora, igual que Josefina. Así que vamos a mantenernos en oración constantemente los unos por los otros. Buenos días, hermanos. Qué bueno que estamos aquí de nuevo, ¿verdad? Por todas esas personas que no podían trasladarse a la parroquia, que sabemos que no pueden caminar mucho. Estamos felices que estamos aquí de nuevo. En el día de mañana, en horario de la mañana, vamos a entregar a tres personas que ya tenemos ubicadas, muy necesitadas. Una funda de alimentos. No va a quedar eh, pastas y no va a quedar manapá para próximas fundas de alimentos. En nombre de la Pastoral Social y del Grupo Con Amor, los invitamos a seguir colaborando, lo que puedan traer, arroz prosa, a vichuela, eh, para la de mañana también nos falta, o sea que si le da tiempo de traernos altito, ¿verdad? antes de mañana en la mañana o mañana en la mañana, pues lo pueden hacer. Muchísimas gracias y pasen un feliz resto del día. Un minutito, padre, con su perdón. Es para informarles que en la cancha, hablando Martínez, están poniendo la Pfizer. Váyansela a poner. Yo tenía la dos chinas y me puse el 10 de la Pfizer. Váyansela a poner, que la vacuna no mata. No sean ignorantes, como me dijo un médico. No sean ignorantes, pónganse lo que sea es protección. Que el Señor nos bendiga y que tengamos un domingo feliz. También le pedimos su colaboración para los que puedan colaborar con donación para manitas limpias, eso lo necesitamos para poder cumplir con, con todas las normas de higiene establecidas. Y también la persona que... Que tengan, que conozcan a alguien para bautismo, pre Se acercan, se acercan a mí y ahí le podemos impartir la, la catequesis Que el Señor le dé Oremos. Señor, que nos ha colmado con tanta gracias conceden a alcanzar los dones de la salvación. Y que nunca dejemos de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe para siempre. Nuestra santa misa ha concluido. Dando gracias al Señor por nuestras vidas, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz Domingo del Señor. Gracias. Quiero cantar y celebrar Quiero servir y dar mi vida a los demás Quiero vivir junto a Jesús La esperanza del mensaje de la cruz Vengo a ofrecer mi corazón Compromiso con la paz y renunciar como la flor, un corazón para servir a los demás. Soy pasionista, soy de la cruz. Misionero de Jesús, peregrino de su amor, soy pasionista, soy de la cruz. Misionero de Jesús, peregrino de su amor.